¿Te gustan los dulces? ¿Quieres comerte dulces pero no quieres aumentar de grasa, no quieres subir de peso? Yo tampoco. ¿Tú? Tampoco. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer unos dulces de chocolate. Para dieta cetogénica, bajos en carbohidratos, ideales para lograr ese objetivo de no aumentar grasa o perder grasa, dependiendo de la dieta que estés llevando. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Hicimos anteriormente una receta de un batido para la ansiedad Ajá. que les ha encantado a las personas, pero ahora queremos algo diferente. Entonces vamos a hacer el muffin de chocolate. Te voy a contar algo que te va a servir muchísimo. Yo sé que quieres cambiar tu estilo de vida y que te gusta comer rico también. Y para eso, las recetas que nosotros hacemos son fantásticas. El tema es que muchos de ustedes solamente tienen poco tiempo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 Vamos a agregar todos estos ingredientes. Primero, son tres yemas de huevo. Vamos a colocar esencia de vainilla. Canela al gusto. me gusta la canela. Y no sé por qué a Adrián no le gusta ponerle todas las recetas canela. Pero en algunos combina mejor que otros, algunas recetas. Ahora, cacao sin azúcar. Dos cucharadas. Ese es el ingrediente que ayuda para la ansiedad. Vamos a colocar media cucharada de polvo de hornear. Luego vamos a poner stevia o nitritor al gusto. Bueno, vamos a empezar a batir para luego colocar los demás ingredientes. Mira cómo está quedando nuestra mezcla. Y ahí faltan los otros ingredientes. Los últimos ingredientes serían mantequilla aquí. ¿Ya? Yeah. Una cucharada de mantequilla aquí. Bueno, entonces ahora que agregamos la mantequilla aquí, vamos a mezclar. Ya, yeah. ahorita sí está súper cremoso. Siguiente ingrediente, bueno. Ahora vamos a colocar una cucharada de harina de coco. Y estamos preparando ese video que nos pidieron de las mejores y peores harinas para la dieta cetogénica. ¿eh? Mira, está quedando un poco espeso, así que lo que vamos a hacer es agregar leche de almendras para que no quede tan espeso. Normalmente de 2 a 3 cucharadas bastan, pero no siempre tienes que seguir las recetas al pie de la letra, porque por ejemplo, los huevos pueden ser un poco más grandes o la harina de coco que tú tienes tiene un poquito más de grasa. Así es que va a depender mucho de eso. Ahora, Siguiente paso. batir tres claras de huevo hasta que estén a punto de nieve. El otro día me preguntaban en los comentarios si es que es necesario realmente hacer punto de nieve. Esto. Y nutricionalmente no, no hace ninguna diferencia. Pero en la textura de la receta sí. Si ponen solamente las claras de huevo sin hacer punto de nieve no queda tan esponjoso. Así es que por el lado de sabor hace una diferencia, por el lado nutricional no hace una diferencia. Ahora vamos a agregar nuestra primera mezcla a nuestras claras de huevo y empezamos a batir. Yo creo que está bien. Yo bueno, aquí tenemos nuestra mezcla. Bueno, ya está casi listo todo. ¿Puedo probar? ¿Qué estás tomando? Un batido del libro Keto Good Food. Me, me pide. <risa> pero para probar yo cuando me lo ya acabé. Es, ¿no? es, es que es, es café, cacao, leche, almendras. Parecido al batido de la ansiedad. Ah, pero este tiene café, el otro no tenía café. Me gusta el café. Ahí déjame tomar, no quiero probar. Prefiero ah, probar. Cierto, esto. pues Lorena se muere con el café. Tiene una hipersensibilidad al café. Se le baja la presión. Es raro. Ajá, no, me da reflujo. horrible. Bueno, vamos a poner un poquito de mantequilla para que no se nos pegue nuestro smokie. Vamos a untar por todo el recipiente la mantequilla. Bueno, vamos a hacer cuatro, pero vamos a poner dos cosas distintas para acompañar. Aquí hay una. Yo le pongo, ¿ya? Ya. Sobró nada. Cacao nips en unos. Si tienes chocolate sin azúcar y quieres ponerle chocolate sin azúcar así en picado, lo puedes hacer. A ver, tú ponle el otro. Y aquí, si quieres agregarle algún tipo de fruto seco, en este caso agregamos las almendras. Vamos a agregar nueces, almendras. A mí me gusta el maní con chocolate, así que yo sí le pondría. acá. Ahora lo vamos a poner en el horno durante 20 minutos a 150 grados centígrados. Mira cómo queda esto, se ve riquísimo, pero huele, huele mucho mejor. A ver, vamos a probar. O sea, te dejé uno cerca y vas a coger de ahí. El dañado voy a coger. No está dañado, tú los dañas. Yo los daño. Me acuesto bien bonita. No, Uh -huh. Buenísimos Están uh -huh. buenos Están ah, buenos Come Te quedó riquísimo Lorena Has aprendido a cocinar excelente Para la dieta keto Y si tú también quieres aprender a preparar recetas como esta Y recetas keto Haz clic acá para suscribirte No, no acá, acá Y para suscribirte al canal haz clic aquí Ya sabes, mantente sano Mantente fit y nos vemos en un próximo video